¿Está todo bien? Sí ¿Estás segura? Sí Tengo que hacer algo, pero volveré Muy bien ¿Quieres que te traiga algo? No ¿Qué temporada es? La 3